que la pasada semana en los estudios de Avallala Televisión, en el programa Lado Verde, hemos estado con estudiantes específicamente del Instituto de Educación Bancaria que nos han estado acompañando, nos han presentado mediante maquetas y también nos han informado diferentes actividades que suelen hacer en su barrio, en su entorno para que los jóvenes también puedan sumarse, los niños, personas adultas y quienes deseen para el cuidado del medio ambiente. Nos han informado cómo es que están trabajando. Han tenido una intensa actividad durante el fin de semana, pero eso no es todo, no paran, ellos continúan en este arduo trabajo para usted. Para que también se pueda sumar En esta ocasión quiero presentar a Roberto Ayala Vargas Promotor de Ecoclubes del Instituto de Educación Bancaria Que nos está acompañando nuevamente Y nos informará acerca de las actividades Y también la licenciada Marta Méndez Directora General del Instituto de Educación Bancaria ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida Y una vez más es un gusto que nos esté acompañando Muchas gracias por el espacio Ya nos sentimos eh, parte de lo que significa este mundo ¿no? eh, ambiental, acompañando a su programa y también acompañando todo lo que significa la esperanza de cada uno de nosotros de tener un entorno limpio ¿no? y también sano. Y son parte de la familia del lado verde, ya déjenme sí. decirles, y okay. las puertas siempre abiertas para poder informar las actividades y la iniciativa que han tenido los jóvenes, que por cierto es... Excelente y es de esta manera que también se espera promover mediante ellos lo que es la educación ambiental. Sí, en realidad sumamente agradecida por este espacio porque son eh, pocos los medios de comunicación que puedan dar el espacio a los jóvenes, a los docentes y en este caso a mi persona para hacer conocer todas las inquietudes acerca de lo que significa crear una historia ecológica. Eh, los jóvenes participaron la anterior semana previo a una actividad muy interesante que era un encuentro intercolegial acerca de los ecoclubes. En el Instituto Bancario es muy importante mencionar que estamos trabajando hace ocho años con este tema, eh, con algunos desencantos, pero yo creo que muchos más aciertos. Eh, hemos trabajado con el tema del agua. Eh, hemos trabajado también con el tema de lo que significa arbolizar, hemos eh, trabajado desde cosas muy simples como un lavado de manos, una clasificación de basura y pensamos que sí ya estamos empezando a recoger esa conciencia ecológica en los jóvenes y los niños. Y de esta manera que ellos sean los mismos promotores los que van eh, sumando más jóvenes a estas diferentes actividades. Diferentes. ...unidades educativas en los barrios y... exactamente la iniciativa que también ha tenido el Instituto Bancario... ...con los jóvenes, pero las actividades del fin de semana no terminan ahí, no culminan, siguen todavía... Eh, ...se ha lanzado una, yo creo que una alerta hacia nuestros ...los jóvenes que lo han acogido... ...y eh, hemos tenido ya una preparación bastante... Eh, muy bien planificada porque pasan desde los niños hasta los jóvenes... ...que ahora ya están comprometidos... ...y bueno, eh, hay diferentes eh, necesidades en nuestra linda ciudad... ...por ejemplo, eh, la autopista se ha talado bastante... Y, eh, bastantes para, árboles para poderla ampliar y cumplir reglas y normas sobre eh, lo que significa tener árboles al lado de los caminos. Y se nos ha pedido, por ejemplo, de que nuestros ecoclubes, que ya están preparados, formados, podamos ser parte de esa historia de, de, de construcción no solo del cemento, sino también de, del lado verde, ¿no? de, de la autopista. Entonces, tenemos por ejemplo el 30, participaremos en, en las estación ...con 40 jóvenes y vamos a tener un trabajo arduo. También se ha pedido mediante... La campaña del Ministerio de Medio Ambiente, eh, la campaña que, que se tiene de arborizar algunas zonas, barrios... Y siempre para la paz. Lo bueno es que tenemos jóvenes ya preparados, que tienen una trayectoria de formación. Esta mañana teníamos una visita de, de, un, de una ingeniera que, que decía, sus jóvenes no necesitan tanta teoría, ya tienen la teoría, por lo tanto, eh, llegaban a la conclusión de que los ecoclubes eh, vale la pena estar en esta, en esta onda de, del medio ambiente, ¿no? Como ellos dicen, estamos en la onda del medio ambiente y vale la pena porque al fin y al cabo ellos son los que van a ser los nuevos habitantes de este planeta. ¿no? Y además el orgullo, ¿no? Para usted, profesor, para usted también, el directora, quienes están formando a los jóvenes para que también ellos sepan lo que es el cuidado del medio ambiente, para que tomen mayor conciencia, para que puedan replicarlo incluso con los más pequeñitos que también hacen este tipo de actividades. Actualmente, ¿cuántos son los jóvenes que forman parte de los ecoclubes y de estas actividades que vienen realizando? bueno En realidad, el compromiso lo hacemos a través de los diferentes niveles. Eh, lo que nosotros siempre hemos buscado a partir lógicamente del emprendimiento que tiene Roberto como docente es el hecho de pasar del discurso a la práctica claro. no, porque a nivel de colegios con el, la nueva ley manejamos algo que significa el vivir bien el vivir bien en el sentido de tener armonía con la naturaleza sin embargo muchas veces eso se queda solo en un discurso entonces lo que nosotros a través de Hemos ido creciendo incluso con niños desde sexto de primaria, eh, que se van formando de a poco, que cada grupo tiene su diferente nombre, eh, lo que permite de que ellos poco a poco vayan formándose como verdaderos líderes, que no solamente se quede porque están en colegio, sino que ellos irradien a las familias. Y con mucha satisfacción hemos visto que también poco a poco se van involucrando los padres de familia. Entonces ya los ecoclubes no solamente son de los estudiantes, sino también de los padres de familia. Y en el supuesto que somos una pequeña minoría, vemos que vamos a ir cambiando a través de todo lo que va a hacer la comunidad. Y prueba de ello es que mmm, la red Miraflores, a la cual pertenece el Instituto Bancario, ha elegido también como una transversal el medio ambiente. Entonces, estamos eh, pensando alrededor de unos 30 colegios de la red Miraflores que vamos a participar con planes de acción, vamos a pa participar con concientización en todo lo que significa Miraflores y eso para nosotros es la mejor recompensa. ¿Se pueden sumar los barrios de Miraflores? ¿Pueden haber barrios, por ejemplo, de la zona sur, del claro centro? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. En realidad, eh, está monitoreando ahora bancario con la red que digamos orgánicamente estamos eh, organizados de esa manera, Son por la redes, ¿no? Eh, pertenecemos al Distrito 2 y el Distrito 2 abarca también la zona sur. Entonces, eh, la subred es eh, Miraflores. Pero desde aquí me permito lanzar una invitación claro. a todos los directores, docentes y más aún a los estudiantes para que podamos eh, decir. Como lo mencionaba, pasemos del discurso a la práctica. Este es el único planeta que tenemos, no hay otro y por lo tanto tenemos que aprender a cuidarlo, a mimarlo y el día de mañana podemos decir si hemos cumplido porque eh, a través de mi formación y de lo que he irradiado, entonces eh, vamos a lograr todo lo que nos hemos propuesto. Claro, y decir, yo lo hice, hice lo que pude y lo que estaba en mis manos. Profesor, ya para ir finalizando, por favor, en, en, el, en la trayectoria que usted tiene, hasta el momento, ¿usted siente que hay mayor compromiso por parte de los estudiantes, mayor interés en poder realizar este tipo de actividades, en lo que es el cuidado del medio ambiente, la plantación de árboles, limpieza, reciclaje, las diferentes actividades que han tenido a lo largo de toda esta gestión? Eh principalmente eh, el lado conciencial me parece que ya está, ya ha despertado, uno de los logros, que ya no simplemente es un mirar, sino es un sentir que tiene. Y eh, tenemos grandes satisfacciones, por ejemplo, eh, de los ecoclubes, han nacido incluso vocaciones, ¿no? porque ahora tenemos una, eh, la promoción, tenemos dos que van a estudiar ingeniería ambiental motivados ah, por los ecoclubes, y también tenemos un, la supervisora actual de la... De la, ...de la empresa que está construyendo la autopista... ...resulta que es eh, eh, Carmen Flores, ingeniera ambiental... ...entonces eh, vemos que, y ella dice en su testimonio... ...fue motivado por esta situación de amor por el planeta... ...pero motivado por los ecoclubes... ...y, y vemos que no es eh, grato para el mundo... ...tal vez ingrato para nosotros... ...porque hay que estar en el seguimiento... ...muchas veces eh, teniendo algunos, algunas dificultades pero al fin y al cabo grato para este planeta. Y estamos muy satisfechos, creo que es la satisfacción de ver a jóvenes trabajando. Y como dicen las, las mamás engordan viendo comer a su hijo ¿no? nosotros en nuestro espíritu se, se fortalece viendo Exacto. trabajar y viendo crecer a más hijos los felicito una vez más eh, por este labor que vienen realizando y por incentivar también a los jóvenes por inculcarle este tipo de valores en lo que es el respeto y el cuidado hacia los seres vivos, hacia el medio ambiente y los comprometo también en una próxima oportunidad para regresar con los más pequeñitos ya que eh, los adolescentes realmente han sorprendido a todo el público con la maqueta que nos han presentado, que estaba muy bien elaborada, con diferentes aspectos. Una vez más, muchísimas gracias por, eh, por el tiempo y por haber estado con nosotros. muy Agradecidos nosotros. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bien, permítanos hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 51 minutos. Ya volvemos.